Hoy les voy a presentar la nueva opción de llamar con Google Meet Ya Google Duo ha salido de circulación Y no podemos hacer llamada a través de Google Duo a nuestros dispositivos Smart Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Google Home Luego que estamos en nuestra aplicación de Google Home Le vamos a dar donde dice Call Home eso significa que va a llamar a nuestros dispositivos inteligentes. Pero ahora vemos que inmediatamente se va a Google Home. Si queremos llamar a nuestros dispositivos, aquí vemos unos cuantos números, pero si queremos llamar a nuestros dispositivos, le damos donde dice nuevo o new. Le damos y llamamos call my home device. Que llame a mis dispositivos. Y si le damos, podemos ver que él está llamando a nuestros dispositivos si le damos vemos que él va a llamar a nuestros dispositivos y lo está haciendo en este momento voy a colgar para que vean como el ejemplo es cuanto hasta la próxima